En alguna ocasión eh, ya hemos dicho que no estábamos de acuerdo con que se hicieran las bolsas de trabajo que se han hecho ahora, puesto que lo que necesita este ayuntamiento de manera imperiosa es eh, estabilizar el empleo, disminuir la temporalidad y, además, que haya procesos eh, eh, limpios, transparentes, donde se garantice la igualdad de oportunidades. Considerábamos que hacer un proceso para una bolsa para posteriormente sacar las plazas definitivas, pues que y teniendo en cuenta la escasez de los recursos, pues que iban a pedir que se hiciera prácticamente nada en materia de procesos de aquí a eh, el próximo año. Pero en cualquier caso, esto es una decisión política y bueno, pues el gobierno ha, ha tomado esta decisión y, y, y ya está. Tenemos poco más que decir más allá de, de manifestar nuestro desacuerdo. Lo que nos gustaría que nos explicara es en estos procesos que, que usted ha desarrollado eh, cómo se ha garantizado la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes. Y verá, le voy a contar eh, lo que nos han trasladado las personas que han hecho esta prueba. Bueno, más allá de la falta de ortografía en los exámenes y eso, que habría que cuidarlo un poquito. Eh, pero bueno, la cuestión es que se daban dos sobres. En un sobre metías tus datos personales, en el otro el examen y se agrapaban. Y no se le daba copia a los aspirantes. Y a mí me parece un proceso bastante irregular este, un poco transparente. Dejémoslo ahí.